Hola a todos y bienvenidos a, a ver si quedamos. Hoy os traemos una actualización sobre la henna, el maravilloso mundo de la henna. Y es que aunque yo he probando la henna desde los 16 años, que se dice pronto, todavía no consigo manejarla o obtener los tonos que estoy buscando. En el primer vídeo sobre la henna os conté que mi cabello es... Castaño medio, medio oscuro... Estoy en una altura de un 5 de peluquería, para que os hagáis una idea. Tira mucho a cobrizo, eso sí que es verdad. Y os comenté que no quería seguir utilizando tintes y que quería utilizar solamente jena o jena con otras hierbas, como ya estuvimos hablando. El problema de todo esto es que estoy acostumbrada al tener el cabello ahora mismo en una altura de un 6, cobrizo, un, pues una altura de un rubio oscuro, cobrizo. Y yo ese tono no lo puedo obtener con la jena. Con la jena lo único que puedo conseguir son Reflejos. Así que caí en la tentación un par de veces más desde que hicimos ese vídeo y llevo cosa de dos meses sin teñirme con tintes, no voy a volver a caer en los tintes y lo que estoy haciendo es intentar hacerme un degradado para que quede natural, porque tampoco quiero oscurecerlo completamente. Hace dos meses compré índigo, también aproveché y compré Casia para matar un poco el tono tan tan rojo que se me quedaría con un cabello castaño. Buscaré fotos, porque ya me pasó de jovencita de utilizar solamente henna sobre el cabello castaño, pues al final conseguía un cabello como granate. Y tampoco me parece un tono natural. Entonces lo que estoy buscando es un castaño cobrizo, aunque sea oscuro, pero cobrizo más que agaranatado o vino que hay gente que le queda muy bien pero a mí no me parece que me favorezca tanto como los tonos más anaranjados es difícil no me quiero pasar con el índigo porque el índigo es un tono básicamente negro no me quiero pasar con él y estoy haciendo pruebas ahora mismo que llevo os lo voy a empezar a enseñar por la pantalla es eh, mitad mezcla índigo, mitad mezcla jena. Por un lado lo que hice fue preparar la mezcla de jena, en este caso la activé con amla, una planta de la que ya os hemos hablado en el otro vídeo. Lo que conseguimos con el amla básicamente es que la jena se termine de hacer y suelte todo el pigmento porque es muy ácida y por otro lado rebajar un poco ese rojo y tiramos más al naranja. Y por otro lado, preparar el índigo solamente con agua, sin ningún tipo de, de ácido. Una vez tuve las dos mezclas, las dejé macerar un rato y después lo que hice fue una mezcla mitad índigo, mitad jena y esto me lo apliqué en las raíces. Vais a estar viendo ahora unos clips de cuando me quité esta mezcla de la cabeza, estuve con ella unas 3 horas y media y lo que, pues, lo que he intentado hacer ha sido un degradado porque también mi problema con el sol se me empieza a aclarar muchísimo la parte del casco. Y me daba la sensación en algunas fotos, incluso a lo mejor en los vídeos no tanto, pero en persona, que justamente esta parte de aquí como que la tenía más clara que el resto del cabello. Lo que he conseguido ha sido unificar un poco y aunque ahora mismo tengo raíz, no se nota y no me molesta. Voy a seguir aplicándome esta mezcla para seguir tapando pues mi mechón de canas de aquí famoso, que como veis pues están bastante bien cubiertas. Y conseguir un poquito más ese degradado y que vaya a este tono. ¿Veis? No se ve completamente naranja o cobrizo como el resto del cabello porque en ningún momento lo he llevado naranja. Pero sí que queda bastante natural la transición. Entonces luego aproveché para enseñaros un poco lo que es la henna Glossy. Ya hablamos de ella anteriormente, como llevo jena en el resto del cabello, no veía la necesidad de aplicarme jena ajena en todo el cabello. Y decidí hacerme esta mascarilla, es como si fuera una mascarilla de color y de tratamiento. Ya os comenté que podéis mezclar mitad jena, mitad algún tipo de acondicionador o aceites. Yo tenía por casa manteca de karité, también tengo manteca de coco, aproveché para echar un poquito, mitad mitad, y con eso me hice la jena glossy estuve con ella en el cabello como unas dos horas y después la retiré el cabello se me quedó súper mega hiper suave <risa> una pasada sí que es verdad que quería esperar los dos días eh, para que vierais más el color real ahora mismo han pasado cinco días desde que me lo apliqué y me he lavado una vez ahora mismo tengo el cabello no está limpio pero tampoco está sucio <risa> pero sí que es verdad que me lo lavé y entonces no os lo pude grabar bueno, desde mi terraza a salvajada os enseño también un poquito el color. Así desde diferentes luces, pues bueno, os podéis hacer una idea de, de cómo está el tono. Ya no está tan anaranjado como antes, porque Glossitae me lo hice con un poquito de mezcla de índigo. Entonces, bueno, he conseguido... pues que... No, o sea, sí se nota la raíz, pero está muchísimo más natural. Tendré que jugar un poquito más con las mezclas y, y en eso estamos Creo que se ve Pues eso que está aquí un poquito más oscuro Y va aclarando un pelín Es muy sutil Pero a mí la raíz es algo que siempre me ha molestado muchísimo No lo veo mal Creo que voy a poder aguantar Y que voy a seguir utilizando solo henna Aquí en la calle, luz natural, para que lo veáis, se me sigue notando la raíz, pero ya no tengo el corte este tan claro. Tendré que hacer una mezcla pues, con un poquito más de índigo seguramente, pero bueno, mmm, lo he intentado también unificar, porque la mezcla de Glossy al llevar índigo, pues también he conseguido que no esté tan claro, como los últimos vídeos que ya me tiraba el rubio. Pero bueno, no, no me desagrada, no se ve súper marcada la raíz. Bueno, para que lo veáis también con diferentes luces y os hagáis una idea, eh, pues bueno, dependiendo de cómo me dé la luz, se ve más castaño, más cobrizo, pero la raíz no es tan evidente como con los tintes. Entonces, bueno, pues creo que estoy poquito a poquito acercándome. da igual. El caso es que podéis ver que para tener un cabello mmm, seco, maltratado, mmm, teñido durante muchísimos años, con alisados, me brilla, me brilla el cabello. Lo noto más grueso y lo noto suave. O sea, una pasada. Esto es una breve actualización porque he visto algunas preguntas eh, que nos habéis dejado en el otro vídeo que ya os hemos ido respondiendo. Entonces me gustaría volver a recalcar que la ajena no es para todo el mundo. Si estás segura de que no quieres estar cambiándote el cabello constantemente... Pues entonces sí, la ajena es para ti. Si lo que quieres es a lo mejor eh, unificar tu cabello, tapar un poco las canas, eh, puedes comprar directamente tu mezcla preparada ya en el herbolario. Hay muchas marcas que tienen estas mezclas y no tenéis que estar aquí jugando a la alquimia como hago yo, pero es que me apasiona. Por ejemplo, me comentaban si llevaban el cabello rubio decolorado, pues sí, vais a adquirir un tono súper naranja, súper intenso, nada que ver con el tono que tengo yo, pero tenéis que tener en cuenta que la raíz no se decolora con la ajena. si tenéis el cabello castaño no vais a conseguir el mismo tono de pelirrojo en la raíz. Entonces tenéis que tener mucho cuidado y a lo mejor antes de aplicaros en la jena, si tenéis la raíz bastante oscura y lleváis de coloración, pues igual lo que tenéis que hacer es intentar regresar a vuestro cabello natural. Y a raíz de ahí, aplicaros la jena si no queréis estar haciendo cambios. Si estáis buscando a lo mejor un método de proteger vuestro cabello y, y, y fortalecerlo y demás, estupendo. Pero si no, no os lo recomiendo. Ojo, además de que hay que tener mucho cuidado con las decoloraciones y la henna, y en una peluquería si lleváis henna no os van a decolorar porque de ahí puede salir de todo, tampoco se pueden utilizar alisados o permanentes, porque son productos químicos muy fuertes y pueden reaccionar de alguna manera con vuestro cabello. Porque pensad que la henna recubre vuestra fibra capilar, no es como el químico que lo que hace es incorporarse dentro y eh, reestructura esa fibra capilar. ¿vale? En este caso es al contrario, la recubre y la fortalece y la protege. De ahí que luego sea tan difícil quitar la henna del cabello. Otra de las preguntas que nos habéis hecho es si no utilizáis AMLA, solamente henna, eh, ¿qué color de pelo vais a tener? Pues siempre depende de vuestra base. Si tenéis un cabello oscuro, un castaño oscuro, seguramente obtengáis reflejos rojizos o un tono ligeramente agranatado, que se vea sobre todo con el sol. Pero eh, en un sitio, pues así como estoy yo ahora, no se os va a ver de este color, para nada. Se os va a ver de vuestro cabello natural, que será un castaño oscuro, pero eso sí, con reflejos pues muy bonitos. Tenéis un castaño medio. Con el AMLA lo que conseguimos es este tono, un pelirrojo a lo mejor como más natural, más apagado. Si no utilizáis el AMLA se os quedará más intenso. Lo que hacemos con el AMLA es rebajar, al igual que con la Casia. La Casia, aunque se, se la llame vulgarmente gena neutra, tiene muchas propiedades muy buenas para el cabello y lo que hacemos con la casia es darle esos matices un poco más dorados al cabello, entonces tendremos más naranja más que rojo, pero como siempre depende también de vuestra base del cabello si tenéis preguntas, nos encantaría que nos las dejarais por aquí en el vídeo o incluso en redes sociales si os apetece, lo que puedo hacer es coger todas esas preguntas y responderlas una por una, porque ahora mismo estoy pues pensando un poco así de memoria porque el vídeo básicamente era una actualización, el vídeo no era sobre vuestras preguntas, pero es eso, quería volver avisaros de que la jena no es para todo el mundo aunque yo estoy encantada con la jena y bueno voy a seguir haciendo mis mezclas y os iré actualizando vamos a ver cómo evoluciona vamos a ver si aguanto sin utilizar tinte Ah, otra de las preguntas era eh, que, que si había conseguido este color con henna o oh, ya llevaba cabello teñido. Llevaba cabello teñido, utilizaba el tono 8C de la marca Naturteam que es sin amoníaco. Con ese tinte, eh, con un cabello castaño medio oscuro, eh, lo que conseguía era pues, una altura de un 6 más o menos, eh, muy cobrizo. Y lo que hacía con la henna pues era mm, acentuar aún más ese color. He decidido grabar el vídeo así, además de por el calor que hace que estoy ahora mismo encerrada en una habitación y tal, <risa> para que veáis el color, ¿vale? Porque muchas veces con el foco me da la sensación de que se me ve más claro. Y así veis el color y veis el brillo real y veis aquí pues el degradado que estoy consiguiendo poquito a poco. Y bueno, pues esa ha sido la actualización de la jena. Os seguiremos informando porque aún sigo trabajando, todavía sigo improvisando. Lo dicho, esta mezcla que yo me acabo de hacer la podéis encontrar de varias marcas en herbolarios, en tiendas ecológicas, de varias marcas, que seguramente sería el castaño cobrizo o alguna cosita así, o castaño medio, que normalmente suelen llevar una mezcla de henna pues con eh, indigo. Ah bueno, una última puntualización que se me olvidó, a la mezcla esta que hice para el glossy, también le añadí un poquito de casia, porque la casia también lo que aporta es muchísimo brillo al cabello, y ya que la tenía quise aprovecharlo para esta mezcla. Y bueno, pues si os ha gustado el vídeo, darle al like, suscribiros y seguidnos por redes sociales, que os las dejamos como siempre en la cajita de información. Nos vemos en el próximo vídeo y a ver si quedamos.